Pues bueno, ahorita estamos descansando, tenemos que esperar nada más 20 minutos y nos vamos a ir a snorquear a las mantarrayas y todo, la verdad va a ser una experiencia muy buena, muy grata porque voy a conocer de primera vista mantarrayas, mantarrayas y pues a ver si me encuentro un en tiburón pues ya si me traga pues ya, vivía, moría en Tulum vibrando mm. <risa> alto vibrando alto, exactamente ya estamos descansando, ¿cómo te sientes? Cansada ¿Sí? Tengo hambre ah. Bueno <risa> Ahorita de ley vamos a acabarnos Vamos a estar comiendo Agua de mar y todo eso Pero bueno Vamos a, voy a, vamos a pausarle aquí tantito Y ahorita nos vemos en el snorkel ¿Va? Que disfruten de este caminata de este Vida Marina con nosotros Y pues cuídense mucho No duden en venir ¿Va? Tchau! Montamos. Oh. En unas cuevas. Anótate. <risa> <risa> Voy para allá. <risa> The yeah, that's it. Which one? I don't know. <laughs> <laughs> in okay. there. Let's be careful with Panchito. No! Panchito! <laughs> <laughs> <laughs> Feliz <sighs> cumpleaños! <laughs> Happy birthday! <laughs> Happy birthday! <laughs> <laughs> you alright? Parte del show no, no, no. No, no. Okay, ya, Está bueno Con cuidado chicos, vamos a ir avanzando Ahí van a salir por las escaleras, ¿ok? Voy a regresar rápido por las sandalias y... No, no, no, No Ya no, se no. oh no mames. No. Gracias, oh, no, Gracias. Oh, O sea, como se ve mi bonito ¿Qué onda? ¿Hay ah. batas? ¡Oh, Pues bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado el día de hoy en este video que hicimos muchísimo recorrido en tan poco tiempo, la verdad... Que se ve muy maravilloso, maravillado con este lugar, los cenotes, de las tortugas, las casas y todo eso. Que no, no sé por qué le dicen de las tortugas, pero está bonito, ¿no? <ríe> Me encantó, espero que les haya gustado, que estén disfrutando de este viaje conmigo, con Andrea. Y pues todo cool, ¿vale? A ver. Pues bueno, Andrea, tú que tampoco habías venido aquí, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Está muy padre, la verdad, yo se los recomiendo demasiado Es un tour que deberían de tomar porque son cuatro cenotes. Bueno, ahorita nos tocaron tres, pero en general son cuatro cenotes Y nos estaba contando la chica de allá atrás Que uno lo planea hacer como un parque acuático Así que prepárense, como tipo Shell Ha Si ustedes uh -huh. ya conocen Shell Ha Sé que les va a gustar este cenote, este nuevo, esta remodelación Así que los invitamos a este lugar Y a... tiene spots muy padres para fotos Demasiado, muy bonito, vale la pena Y chicos, chicas, señores, señoras Vengan a México, vengan a Cancún, a Tulum Que estar aquí es maravilloso Y aquí serán recibidos con los brazos abiertos Sale, que sigan disfrutando de los videos Y pues, bonita tarde, hasta luego Chao